Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy otra vez, videojuegos latinoamericanos, tenemos este juego que se llama Nova Lance. Nova Lance es un videojuego, adivinen de dónde, de Brasil, sí, porque últimamente hemos tenido una racha de juegos latinoamericanos de origen eh, brasilero, entonces, eh, pues este, este es otro más de ellos, se llama, bueno, ya le dije, Nova Lance, esto es un videojuego todavía en desarrollo. Sin embargo, esta demo está desde el año pasado, si no estoy mal, pero el juego está en desarrollo. No hay una fecha de si este año pueda salir, pero pues básicamente ya está en desarrollo. Eh, parece que los eh, desarrolladores siempre están como subiendo información sobre el juego, sobre su, sus avances. Y bueno, ¿qué, ¿de qué se trata No balance. Bueno, dice que No Balance es el capítulo. Bueno, en este caso, esta demo es el capítulo del prólogo del juego principal de No Balance. Dice: Aprende a moverte por el planeta al que acabas de llegar, construye tu base y automatízala con bots. Entonces, no nos da como muchas pistas de qué se trata el juego, pero me da a entender que tiene que ver algo como con gestión de recursos, pero no estoy seguro. Vamos a darle aquí. Recuerden, como es un juego en desarrollo, muchas cosas pueden cambiar cuando salga. O sea, a lo que yo estoy jugando, a la fecha en que salga el juego, posiblemente no esto sea igual algunos aspectos, ¿no? Eh, pero bueno, como pueden ver, es un juego pixelar, pixelar. Atractivo, atractivo, claro está. En donde esta muchachita al parecer llega a un planeta. Dice, presiona, it's pre para caminar, presiona RT para Estar recursos ¿De dónde saco los recursos? Ah, puedo sacar recursos De la misma máquina de iba. Ah, wow, un perrito viene con nosotros Oh, qué lindo Sí, efectivamente, el juego Es como un RPG Pero con Esto, gestión de recursos, miren Con esto obtengo como Recursos, sí, miren, recogí piedra A ver, por ejemplo, veamos esto, un árbol Madera Madera, sí, parece que esto es madera No sé, no, parecen como unas rocas preciosas Esto es un panal, así que puedo obtener miel, no sé, creo Incluso si pueden ver en la pantalla izquierda, el juego dice días Ah, esto no se puede destruir Parece que no se puede destruir, ¿no? No, el panal por el momento parece que no tengo la capacidad de destruirlo, ¿no? Eh, pero bueno, puedo obtener madera. Me gusta el hecho de que ya use una armita para recoger Ay. recursos. Porque no necesariamente tiene que estar pegado al, al objeto para recoger los recursos. Esto, con las flechas del control puedo, por ejemplo, hacer esto. Mire, producción. Ah, puedo construir cosas. Mire, por ejemplo, para crear un horno necesito 10 de piedra. Ah, bueno, ok. ¡Qué chévere! Sí, es como la gestión de recursos de gestión de recursos ahí parece que ya se, ya se iluminó y me está dando a entender que ya puedo elegir eh, un objeto sin embargo también veo que mi, mi maletín o mi este de recursos tiene un límite como un límite de recursos parece que no puede todo porque ahí por ejemplo esa pepita quedó por fuera y no a ver por ejemplo la madera cuánta madera me cabe Parece que hasta el momento puedo recoger toda la madera que yo quiera. ¿El perrito qué más hace? ¿Puedo interactuar con él de nuevo? Pero no, no me da nada. Por el momento no me da nada el perrito. Bueno, sigamos recogiendo acá. Estas piedras sí parecen... Bueno, al principio si se dan cuenta ya cayó como en una isla. Así que básicamente no es que sea muy amplio el mundo donde cayó. Por el momento, ¿no? No sé si a medida que lleva construyendo haciendo, ¡Wow! Tiene un sistema de día-noche. Ah sí, ya lo vi O sea, en la parte izquierda Que ahorita yo estaba hablando Se va llenando la, la barrita Y eso muestra Cómo va evolucionando el día y la noche Parece que puedo llevar bastante piedra Yo creo que el límite debe ser por ahí 100, 100 por slot Porque por el momento Ella puede, ha recogido de varios Ah, qué chévere. Sí, el relojito, la línea roja es la que marca hasta dónde... Hasta... hasta ¿En qué parte del día vamos? Me hace pensar como en un Stardew Valley, pero de ciencia ficción. O un Harvest Moon de ciencia ficción. Esto veo que también los recursos se recuperan rápido. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces vamos ahora sí a, a producir un horno. A ver, ya leí producir. ¿Dónde lo coloco? Ah, tengo que elegirlo. Construir. Y elijo el lugar donde quiero construirlo. Bueno, sería bueno comenzar aquí. Esperen, no. Aquí aquí entre estos árboles quiero construir el horno. Ok, con Y qué hago? Ah, con Y hago las recetas de objetos. A ver, ¿qué objetos podemos hacer? ¿Carbón o ladrillos modulares? Bueno, primero miremos qué podemos hacer aquí más. No podemos hacer por el momento nada más. Y aquí en utilidades dice que podemos generar, crear un generador de oxígeno. Transforma el agua en oxígeno respirable. ¿Por qué es que acaso nosotros tenemos un límite de oxígeno o qué? ¿Dónde se sabe eso? Bueno, pues vamos al... Asumo que esto debe estar cerca al agua. Encuentra agua para transformarla en oxígeno. Pues ya el agua son esas bolitas, ¿no? Estas, estas bolitas son agua, porque ahí me muestra el icono de esto y estos son agua, porque me está mostrando como, como una línea. Ah, ya se está acabando, hay que rellenarla. Ah, sí, ahí la rellena y ahí me va mostrando cuánto dura. Qué chévere, ¿no? no, O sea, no me imaginaba estos aspectos del juego. Hay que estar muy pendiente de muchas cosas. Y lo chévere es cómo se van regenerando los recursos. Pues en parte fácil, ¿no? Porque los tiene uno a la mano, pero... Bueno, a ver qué más hay que para construir. Bueno, aparte de las utilidades, ya no tengo nada más. Investigar, dice. Procesador de investigación se utiliza para investigar nuevas tecnologías. Pero requiero dos... Dos que dos como ladrillos. Y en logística... ¡Wow! ¡Qué chévere! Es básicamente crear una base... Uh, no sé cómo llamarlo. Una base espacial, ¿no? Una base en otro planeta. Ah, está muy bonito. Entonces hay que crear ladrillos modulares. Pero para ladrillos modulares necesitamos primero crear carbón. Así que vamos a... A colocar... La madera. Y a crear el carbón, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo activo para que empiece a funcionar, interactuar? Ah ya, ahí ya está haciendo eso, ¿no? Ya empieza ahí a hacer la el carbón, ¿no? Y después con el carbón y las rocas es que yo hago con el carbón y las rocas es que yo hago los ladrillos modulares. No sé, pero el juego sí está bastante atractivo. Realmente me llama mucho la atención. Porque a mí me gustan mucho estos jueguitos. Siempre me han gustado los jueguitos de, como de gestión de recursos. Tipo Stardew Valley, como ya les he dicho. Pero pero me gusta que tengan este estilo pixelar. No sé por qué no soy como tan fan de los que son en 3D. Eh, me gusta más así en pixelar. Esto la verdad está muy bonito. Y muy llamativo. Porque básicamente uno empieza aquí a construir Sus estructuras que, hacer su, que su base espacial sea funcional Todo eso me llama mucho la atención Me llama mucho la atención Ah, mire, ya me di cuenta Cuántas piedras máximo puede llevar ella por el momento 50 Asumo que aplica para todos los objetos 50 máximo de cada objeto Mientras se terminan de hacer los ladrillos Yo termino de recoger Todo lo que me falte Vamos a ver si ya están listos los ladrillos. Ah, ya está el... Ah, se va creando el carbón a medida que... Ah. ¡Qué chévere! Y ahí ya recogí el carbón. Uy, pero hasta el momento tengo muy poco carbón. Se demora bastante en hacer el carbón. ¿Y cuánto es que necesito para los ladrillos? A ver, ¿qué más podemos ir haciendo? No, nada. A ver, va a tocar agregar receta. No, agregar receta no. Bueno, a ver, necesitamos como 10 ladrillos. Así que esperemos a ver cuánto carbón generamos. Creo que necesitamos al menos también 10 de carbón para generar 10 ladrillos. Entonces esperemos al menos a tener los 10 carbones e intentamos así por el momento voy a rellenar la la esta de agua para que pues, no se vaya a gastar y por el momento pues como pueden ver realmente la el, el, es una isla donde aterrizamos una isla extraterrestre pero pues es una isla no esto asumo que a medida que avancemos en el juego se desbloquearán islas o nuevos lugares para explorar también nuevos objetos nuevos recursos etcétera etcétera esto a ver ah no para hacer seis ladrillos modulares solo necesito una piedra y un carbón ay no pues entonces hagámosle una piedra no no puedo no puedo como pasar por partes Ah, sí, solo la mitad. Listo. A ver, pongámoslos a hacer... Ahí están haciendo supuestamente los ladrillos. Ay. Si se supone que hace 6 por cada uno y uno, entonces me van a dar como... Uy, varios. O sea, me van a dar como 36 bloques, más o menos. Mira, ahí ya, ya tengo 8, por ejemplo. Ya ahorita con la siguiente tanda ya tengo para construir el centro de investigación que asumo que servirá para crear o para sí para crear nuevos edificios o sea para poder eh, llamémoslo así como eh, avanzar tecnológicamente y construir nuevos edificios y de paso pues tener nuevas cosas nuevas armas o lo que sea dice procesador de investigación se utiliza para investigar nuevas tecnologías efectivamente Entonces vamos a darle construir y lo vamos a construir por aquí cerca al este de agua Listo, veamos qué podemos hacer en el, en el... Si ¿Sí ven, miren, con diferentes materiales podemos ir investigando. Dice que, por ejemplo, producción en masa. No sé para qué sirve la función producción en masa, pero necesitamos Ah, necesitamos 20 20 20 bloques de ladrillo. Y así se nos van a bloquear estos otros caminos. Es como lo entiendo, ¿no? Aparte eso nos va a permitir crear lingotes de hierro y lingotes de cobre. Ah, sí, miren. Ahí, por ejemplo, podemos crear un robot recolector después. Un jetpack. Para saltar entre islas, miren. Ay, qué bonito. Qué bonito. Ahí se nos, nos dieron otro, ocho, ocho ladrillos más. Pero entonces esto me da a entender que... ¿Cuántos es que necesitamos? ¿20? ¿20 ladrillos para esta primera nivel de investigación? Sí, 20 ladrillos. Tenemos 8. No creo que nos alcance. Porque a ver, ¿qué más podemos hacer? Producción. No, tampoco. No podemos hacer nada más. Logística tampoco. Sí, solo nos toca esperar. A ver, ¿qué más podemos recoger que nos pueda servir ahorita? Creo que estos metales sí me convienen. Yo creo que de aquí es donde se saca el... ¿El qué? El hierro después. Ya me di cuenta. ¡Wow! ¿Este bicho nunca lo ha visto? Él se come la madera, pero nunca lo ha visto. ¿No lo puedo atacar? Sí, miren, le rompe la madera y le gusta comérsela. Pero sí me llama un poco la atención. si sí, después nos hará daño. Sé que habrá bichos que nos hacen daño, pero no sé cómo después los tenemos que combatir y toda la cosa, ¿no? Ay. Vamos a darle más agua a la... Ah, miren, ya, lo logramos. ¿20? Efectivamente logramos hacer los 20. Vamos a dejar aquí haciendo unos ladrillos, yo creo. Vamos a dejar haciendo unos ladrillos... Oh, perdón, más carbón. Mientras hacemos aquí la primera investigación... ...que es la producción en masa. ¿Cómo le doy? Ah, con X, investigar. Dice, ahora puedo hacer lingotes de hierro... ...en el horno y lingotes de cobre en el horno. ¡Qué bien! Ahora, para poder hacer estas diferentes opciones... Tener el radar, el banco de trabajo, el botiquín, el antena bod, el robot de colector, el área de depósito y el jetpack. Necesito precisamente lingotes de hierro. Qué chévere, mire todo el árbol de investigación que se puede tener en el juego. Esto entonces, a ver. Me va a tocar crear dos hornos porque ya me di cuenta que... Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Yo creo que me va a tocar construir otro horno Para empezar a construir más cosas Porque si no así me voy a quedar Creo que ya me di cuenta que la esencia del juego es Poder construir varias cosas A ver, ¿no puedo construir un horno? Sí, sí, puedo construir, Mira, puedo tener dos Mira, ahí puedo construir el otro Así puedo, mientras no hago carbón, en el otro sí. hago lingotes de de hierro, miren. De por sí los lingotes de hierro se hacen con carbón. Entonces se hacen con... ¿Se necesita carbón? Sí. ¡Ay, Dios mío! A ver. Necesito el carbón. Necesito entonces colocar aquí esto y el carbón y con eso armo lingotes de hierro ahí ya se empezó a hacer el primer lingote de hierro y creo que me voy a construir otro otro que otro otro horno vamos a tener tres hornos para poder hacer de verdad esto una verdadera mega mega base espacial Eso, y en esa vamos a seguir haciendo, yo creo que más carbón podría ser. Sí, yo creo que más carbón, a ver. Vamos a echarle más carbón a este para que le siga acompañando y vayan creando más unidades. Y lo que yo voy a hacer... Aquí es Si sí, yo creo que crear más carbón O podría ser también crear más ladrillos Pero es que los ladrillos También necesitan carbón Entonces estamos graves A ver um, Vamos a colocar aquí Vamos a hacer Más carbón Y ese se hace con Madera Listo. Y vamos a dejar acá más carbón para que acompañe a nuestro amigo. Y mientras tanto recogemos el, el, el lingote a ver qué podemos investigar con uno de los lingotes. Dice, podemos o aprender a hacer el radar para descubrir nuevos biomas, que me parece atractivo, el banco de trabajo para hacer suministros importantes como robots y el botiquín. O oh, el jetpad para pasar entre islas. al ah, igual los dos son importantes. Yo creo que el primero para encontrar islas. Y mientras tanto después creamos el, el jetpack. Listo. Bueno, mientras se termina de hacer ahí lo demás. Vamos a ver si podemos ya crear el banco de trabajo. Ah, necesita un lingote precisamente de hierro. Y el radar necesita tres lingotes. Hijo de madre. Ok. A ver. Entonces va a tocar crear, es como otro. Me va a tocar es crear otro horno. Para ir haciendo más lingotes. Ya me di cuenta. A ver, vamos a hacer otro horno. Ahí está, ahí quedó. Entonces ahora, en este también voy a hacer más lingotes. Ay, ah, necesito diados de hierro. Eh, ¿Dónde hay más hierro? Por acá. Ah, miren, acá hay más. Necesito hierro para poder allá, esto, colocarlo en esa... En ese horno y que le ayude ahí a la... A, o sea, a yo, yo poder tener más... Más que más... Más lingotes de hierro. Claro, el juego requiere... O sea, el juego te mantiene interactuando todo el momento porque requiere que estés... Haciendo... Pues haciendo todo, ¿no? Tratando con todo. A ver, acá tenemos nuevo... Ah, oh, no, esto es para acá. Listo, más lingotes. Ah, pero hasta el momento tengo uno no más. No creo que pueda hacerlo. Ah, el banco de trabajo sí se puede hacer con un solo lingote. Pues no sé, no sé. El radar se tres lingotes. No, pues hagamos el banco de trabajo. Lo vamos a hacer como por acá. Efectivamente. A ver, los botiquines se hacen con tres, con tres que como mm, tomates y una cosa que es como, se parece un poco un huevo, pero yo creo que es la miel, el problema es que actualmente no podemos recoger miel, o sea, yo ya lo intenté y no se puede, a ver si de pronto ahora sí. Ah, sí, oh. ay, ay, pero me atacó el bicho, pero sí, la miel ya se puede recoger. Pero ahora los bichos son hostiles. ¿Y ahora cómo le disparo? No, ya se fue. Pero efectivamente. Efectivamente. No, no esperaba. Pero sí, sí, sí. Ya están ahí los... Mire, la miel. Ya se puede recoger. O sea que ahora puedo hacer un botiquín. Siento es que el... ¿Cómo se dice eso? El... El... El inventario está muy limitado. Siempre hay que el primer botiquín. Ok, yo solo le voy a usar para curarme. Ahí se curó, por ejemplo. A ver, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos investigar? Automatización se utiliza para configurar y gestionar los bots de una isla. Eh, área de depósito se utiliza para almacenar objetos. Ah, me parece muy buena esa porque es para guardar cosas. Mm. ¿Qué hacemos? Está buena esa. Pues en verdad todas están muy útiles. Por ejemplo la de crear bots también. Bueno, necesitamos más recursos de estos. El juego está muy interesante, realmente está muy llamativo. Tiene muchas cosas para hacer. ¿Cuántos botiquines puedo...? Ah, ya puedo crear el robot, pero necesita ladrillos y necesita lingotes. Tremendo. Ah, miren, aquí está el área de depósito. Necesita 10 ladrillos, por ejemplo. Esto... A ver dónde más debemos meter Como el carbón Miren aquí necesitan carbón Esto a ver A ver Bueno me comí eso Ahí me dieron otro lingote. Hay otro lingote. Pero. Si sí me preocupa entonces. ¿Cómo hago lo demás? A ver en investigación. ¿Qué era lo que me salió ahorita? ¿Qué más podía hacer? Lo de crear el jackpack. Ok. Listo. Ya tenemos casi todo lo de acá investigado. Ay, ¡Más espacio para objetos! ¡Por fin! Eso es lo que necesito, esa es la investigación que necesito. Necesito otro lingote, y con eso logro esa investigación. A ver si de pronto así. Y pues obviamente puedo guardar el este para almacenaje, ¿no? Ah, ya puse el jetpack, pero. ¡Uh! Pero no dura nada. No me sirve todavía, no, no hay islas no hay suficientemente cercas como para, para saltar entre una y otra. A ver, a ver, ok, listo. Ahí está mi otro lingote. Ya podemos crear, ampliar nuestra maleta. Eso, ahora sí. Más espacio para objetos. Y pues, ya lo demás requiere unos lingotes muy diferentes a los de, a los de hierro. Y este requieres de cobre Bueno, ya sabiendo eso Ay, claro Mi maleta ya se expandió más Qué diferencia Bueno, eso sí, de todas formas Yo, yo creo que Vamos a soltar esto por el momento que es que si no, no nos va a dar para, para lo que necesitamos. Listo, vamos a dejar. Ah, las recetas se agregan rápido. Se pueden agregar rápido según lo que estén haciendo. Ya entendí Bueno, necesitamos ahora sí Los famosos ladrillos Bueno, claro está que también puedo crear un bot ¿No? Pero ¿Cómo es que necesito para el bot? También ladrillos Entonces ahora Vamos a poner yo creo que hacer Mejor vamos a llevarnos esto Y ahora lo que vamos a hacer Es crear ladrillos A crear varios ladrillos y vamos a ver qué más hay de aquí estas construcciones bueno no sé si crear otro horno me parece demasiado excesivo ya tantos hornos pero ya lo que me falta requiere es los sí. famosos ladrillos sí porque ya todo lo eh. tengo Comí eso porque no sabía más qué más hacer. Así por recoger más recursos. Uy, ¿qué era eso? Esto ¿qué es? Excremento de animal. No sabía que eso se podía recoger. Pero bueno, chévere saber que se puede recoger el excremento de animales. puede servir más adelante ¿no? para algo servirá por ejemplo para sembrar plantas podría ser ¿no? Bueno, según esto ya podemos crear varias cosas. A ver. Banco de trabajo, ya lo tenemos. Investigar. Ya, el radar es lo que nos hacía falta. Es una de las cosas que nos hacía falta. O en logística, una antena bot y un área de depósito. Oh, están muy chéveres todas. A ver, hagamos una esta de depósitos. Y hagamos, ¿qué más podemos hacer? La antena bot, precisamente. Listo. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Aquí elegimos como qué colocar, o sea, qué usar. Y con esto guiamos los, los bots para que vayan alimentando. Oh, qué chévere, o sea, se puede automatizar todo. ¿Estoy desarrollando más carbón o qué? Bueno, a ver ¿Qué más puedo hacer según esto? Ahora puedo hacer el radar Es lo que me falta, ¿no? Por hacer, no lo he hecho Listo Ah, miren, qué chévere. El juego me permite desbloquear según los recursos que tengo. Entonces, por ejemplo, para este puedes bloquear. Ay, qué bonito. Ya desbloqueé una nueva isla. Ahora debo crear un bot, ¿no? Ese es el punto. El primer bot. Y dice que conecta el bot a una antena bot. O sea, el bot va a esta antena. Y lo pongo a recolectar ¿Qué es esto? Animales Wow, qué chévere Puede recolectar Bueno, voy a ponerlo a recolectar Yo creo que El hierro Y entregarlo a Antenabot, no Elige el depósito Al que el bot hará la entrega Aquí en área de depósito Listo, ah, qué chévere. Y puedo construir, pues, precisamente varios bots para, para poder tener varios. Ok, a ver, vamos a crear otro bot y a ese lo vamos a poner a, a recoger. A ver, este otro bot va a recoger, pues sería madera, ¿no? Y lo entrega en el depósito. Listo. Y yo puedo tomarlas de acá o cómo es la cosa. Así, ah, me las puedo llevar. Por ejemplo, la madera también. A ver puedo crear otro bot otro bot el el tercero sí ahora voy esa ah, bueno, a, a, a rellenar esto de agua y ahora sí vamos por el bot el tercer bot lo vamos a poner a recoger piedra podría ser es que no sé qué son esos otros recursos pero se ven muy interesantes pongámoslo a recoger piedra y que deje todo ahí en el área de de recursos. A ver, ¿qué más podemos hacer? Ah bueno, ya dijimos que ya es investigado. Esto... Esto porque está como herido. Pareciera herido. Ah, no, es este árbol el que estaba... Ah, ya se han de guardar los botiquines, los voy a guardar acá. Listo. Ah, ya, ya voy entendiendo un poco mejor. Ah, este necesita ahora es más. Listo. Bueno, ahora vamos a conocer la otra isla. Dice que. Ah, ya, ya, ya sé cómo es. Ah, sí es como ya llega a la otra isla. Ah, y acá está el nuevo material, miren. El cobre. Con este. Con este ya puedo hacer otras cosas. Es más, puedo aquí hacer un banco de trabajo para crear bots aquí en este lado. Claro, miren, aquí puedo crear bots. Ah, pero necesito un área de depósito, una antena bot y un área de depósito. Listo. Ahora sí podemos crear el... Ay, ah, necesitamos cuatro ladrillos. A ver cuántos ya han salido. A ver... chévere o sea todo se automatiza muy bien me gusta me gusta ahora sí creo que ahora sí ya podemos crear nuestro bot nuestro primer bot cuántos más podemos crear no no tenemos los suficientes ladrillos ahora vamos a pedirle a este bot que recoja el para hacer el eso listo que recoja ese material y ahora eh, como es lo que vamos a hacer ah pues convertirlo en en el metal que queremos nos toca en el horno un horno que vamos a colocar acá y para crear el cobre Oh, el lingote de cobre también necesitamos carbón Bueno, pero vamos metiendo aquí el, Lo que se necesita para esa receta Y vamos a ver si hay carbón acá, listo Ah, la embarré Tenemos carbón ahí otra vez Pero si sí se necesita Bastante carbón Para crear lingotes A ver Ah no ya Ahí ya estoy creando Pero si sí me va a tocar Crear como otro Otro bot Y ponerlo a recoger A ver, ¿qué lo ponemos a recoger? ¿Animales? A ver. De algo servirá recolectar animales. Y voy a crear otro, otra, otro horno. Para esto, eh, crear carbón, ¿no? Ahí ya estamos para... Ahí ya lo dejamos creando carbón. A ver... Qué bien, qué bien. Estamos, espero, volando. Ya vamos a tener nuestros primeros lingotes que por cierto veo que se demoran bastante así que no yo creo que los va a tocar es como hacer otro otro horno para ir haciendo más sí Este dicho porque no ataca animales Le pedí que atacara animales Y no lo hace ¿Qué? ¿Qué significa eso? Ah, el oxígeno Se me estaba acabando A ver, ¿qué ya se puede hacer con lo que tengo? ¿Se puede, por ejemplo, comprar otra isla? ¿También que podemos investigar? Eh, un, un bot que entrega recursos a los edificios a medida que lo necesitan. Oh, está chévere esa automatización. Creo que ya podría estar lista. Ya casi, sí. ya podemos hacer activar o oh, según esto comprar otra isla no pero yo quisiera es como automatizar el bot que entrega recursos a los edificios a medida que lo necesitan ok pues ahora ya puedo crear bots que van rellenando los edificios con los materiales que se necesitan Ah, pero también necesita recurso especial A ver. Creo que a pesar... A pe, ¿Qué dice? ¿Elige un objeto? ¿Para qué? Ah, yo puedo elegir que solo se rellene con un objeto. No sabía eso. Bueno, la cuestión es que... La cuestión es que el, el juego, a pesar de este ser, ser solo el prólogo, ya nos muestra bastante de la dinámica de, del juego y eso esto la verdad es que está muy entretenido o sea que uno se puede pasar horas en este juego entonces esto yo creo que vamos a intentar dejar por acá porque veo que el prólogo es largo o sea todavía nos falta descubrir la otra isla y ahí sí ya irnos. Irnos. Entonces, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué? Bueno, acá que nos dice? Nos dice que podemos construir el nuevo bot. Ah, sí. A ver, por ejemplo, creemos este bot. A ver, quiero ver cómo funciona este bot. Y después le doy acá ranura vacía, lo coloco. Y le digo, ¿agua para el oxígeno? Recetas generales, combustible para los generadores, depositar recursos. Creo que eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Ah, no, o recetas también. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Y le damos listo. solo se le puede seleccionar para una cosa? Pero no me sale... Ah, no, ya. Solo le doy volver y él ya, se, ya se encarga de lo que... Para lo que está programado, él va a recargar. Ese bot va a recargar, por ejemplo, con este material. El... Ah, qué bien. Si sí, él va a recargar con el metal, así me va a acabar el oxígeno. ¿Qué más tengo que crear? ¿Otro depósito? No. Esto, a ver. Estoy dando solo madera este. Aquí nos dieron un nuevo lingot. Bueno, como es la cosa para descubrir una nueva área. Necesito cuántos? Ah, dos. Dos, dos, dos, dos. Ah, como que ya botaron otro. Ah, oh, no, hasta ahora se está haciendo. A ver. Ok. Quiero descubrir por lo menos la otra área. Esperen, pero hay otra investigación también. Sí, porque aquí me sale el signo de admiración. ¿Qué es lo que hay que investigar? Uy, miren eso. Horno mejorado. Un horno que alcanza temperaturas más altas. Tiene su propio contenedor de salida para almacenar el producto final. Acero. Y con él puedo hacer el acero. Ah, pero esperen. El horno mejorado yo lo tengo que hacer. No es que se vaya a mejorar todos mis hornos actualmente. ¿O sí? Vamos a hacerle, a ver, ya podemos hacer a acero. Me pregunta es ¿ahora todos mis hornos son mejorados? O yo tengo que crear ese susodicho horno. Ah, sí, tengo que crearlo. Ah, no sé, me gustó la idea mucho de tener un horno disque mejorado. El acero... Ah, miren, el acero se crea con carbón y lingotes. Eso no lo sabía. No lo sabía. Acero, esto, hierro y lingotes. Pues sí, amigos, yo creo que vamos a dejar hasta acá, si no, el, el gameplay se nos va a alargar mucho. Pero realmente esa es la cuestión con el juego, es como una gestión de, de ciudad espacial. Pero obviamente también el juego tiene RPG porque más adelante, por ejemplo, en las investigaciones, acá nos sale que, es que podemos obtener un rifle de energía, o sea, después vamos a nosotros mismos a tener que usarlo para dispararle a bichos o para defendernos, o sea, que ya en otras islas más adelante vamos a encontrar enemigos. Y cosas eh, que destruye de pronto con solo armas Entonces me parece maravilloso, está genial es, Como les digo es como jugar un poquito Stardew Valley o Harvest Moon Pero eh, en, el, en el espacio y con, bueno, con nuevas mecánicas interesantes Con esto la automatización Entonces realmente está divertido Me parece muy bonito el juego Y bueno pues ya saben eh, está para salir próximo Promete bastante, se ve muy divertido, tiene un, una esencia de verdad muy bonita, además por el pixelar. Y bueno, eso es todo amigos, yo creo que nos vemos en la próxima. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y déjenme pues en los comentarios qué les pareció el juego. Nos vemos, bye bye.